Gracias por seguir junto a La Noche al Día. Tenemos que hablar de temas importantes. Hay un calendario electoral que está en marcha. Estamos con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque. Presidenta, un gusto tenerla. Muchas gracias. Muchas gracias por la, por la invitación y también el poderme dirigir a la población en general. Muchas gracias. Presidenta, empezaremos a hablar respecto a lo ocurrido ayer en Santa Cruz. Lamentables hechos. ...que acabaron con el incendio, la toma y el incendio... ...del de Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para nosotros como Tribunal Supremo Electoral... ...y como Tribunal Departamental... ...y pues todos los tribunales es una gran preocupación... ...porque se ha logrado, han logrado dañar... ...todo lo que es el registro cívico, fundamentalmente y el registro cívico viene a ser un patrimonio, viene a ser una, un archivo, viene a ser aquello que la gente a diario haciendo filas, estamos mejorando el servicio, eh, pero es la atención a todo lo que es el certificado de nacimiento, certificado de defunción, matrimonios, eh, viene a hacer todo lo que es un trámite de lo que la gente hace. Y lo que necesita y más lo... en este, a fin de año, cuando tiene que viajar, es decir, es un gran perjuicio. Es un gran perjuicio para la población porque sí se ha quemado todo. Eh, tenemos lo que está en el sistema RSBio. ¿sí? Pero la constancia de haber hecho que la gente hizo filas, la fundamentación, su sustento de un trámite, prácticamente eso ha sido quemado. Y es una pena porque eh, es el registro civil, ¿no? Es, nosotros como Tribunal Supremo Electoral damos el primer derecho, ¿no? Que es el certificado de, de nacimiento, posteriormente todo lo que viene a ser, eh, pues... Eh, ...el trabajo que implica en el tribunal... ...y también en el, en el Ceresi... ¿no? ...entonces es una gran pena porque... ...sí, se ha quemado mucha documentación... ...mucho archivo... ...y bueno, vamos a tener que con este espíritu de, de servicio... ...nos toca volver a levantarnos... Y, ...y bueno, como vuelvo a decir... ...tenemos el, el archivo en, en el programa... ...en el sistema RS-Bio pero sí han logrado quemar toda la documentación. Presidenta, usted como, eh, como cabeza justamente del de el órgano electoral plurinacional, ¿van a tomar acciones legales eh, respecto a los destrozos en Santa Cruz? Sí, lo vamos a hacer porque también lo vamos a hacer, lo que ha pasado el anterior jueves en, con el Tribunal Supremo Electoral. De igual forma, es... Eh, ese edificio eh, es considerado como patrimonio cultural, vamos a tomar eh, bueno, todo lo que corresponda en cuanto a lo que es pues, la ley. Eh, Presidenta, respecto a las impugnaciones, ayer se han presentado, esto porque va acorde al cronograma electoral, ¿nos puede informar cuáles, cuántas han sido las impugnaciones, eh, hasta cuándo se va a responder según el cronograma? Nosotros estamos en toda esta fase de, de, de trabajo, de lo que son las, las impugnaciones. Eh, está, bueno, quizás primero empezar justamente mañana jueves 13 de diciembre vamos a entregar la lista de los militantes. Hemos estado trabajando con, con todo lo que implica el, el equipo operativo. Hemos estado trabajando trabajando vamos a entregar la lista de los militantes a los representantes de los partidos políticos. Prácticamente lo tenemos concluido, hoy tuvimos a la plena y lo hemos visto el, el trabajo. Un total general de todos los partidos que se están presentando es 1.715.881 militantes, ...y tiene que ver también con todos lo, los partidos a nivel nacional... ...como por ejemplo el FRI que está en un total de 62.918 militantes... ...Demócratas que está en un número de 223.558 militantes... Asimismo, el FPB está con 31.060 militantes, el MAS y PSP 991.093 militantes, el MNR con 58.377 militantes, el MTC con 95.391 militantes, Pambol con 92210 militantes, asimismo el PDC 28717, Solvo 25204 UCS, 38421, el UN con 68900 32, haciendo un total de 1.715.881 militantes. ¿Cuántos militantes han renunciado? ¿Se tiene ya la cifra de cuántos militantes han renunciado, han pedido la baja? Esto respecto a esta aparición de militantes truchos que hubo. A través de lo que es todo el proceso que... Dentro de lo que viene a ser los tres formularios prácticamente están ya depurados y también son parte de la conformación, diremos, de este número ya de militantes a nivel nacional. En este momento no, no tengo los, las en cuanto a lo que son las anulaciones, las restituciones y las renuncias, ¿no? Pero el como nuestra preocupación, mañana vamos a hacer la entrega de la lista de los militantes a los partidos políticos que, que di lectura, entonces estamos en esa fase de, de trabajo. Bueno, y esto que nos acaba, justamente estas cifras que nos acaba de dar a, a conocer, es eh, lo último en cuanto a información, por, cumpliendo con el calendario electoral. Así es, es, es lo último, es un dato cerrado, eso... Ese es el número total de militantes que van a estar en las diferentes eh, mesas y recintos votando. Presidenta, respecto y volviendo al tema de las impugnaciones, ayer ha sido una jornada en la que eh, varias personas se han dado cita, militantes. Eh, ¿Cuál es el, la hermenéutica para impugnar? Es decir,. Según la normativa, solo los militantes de un partido pueden impugnar a sus binomios. Pero ayer, por ejemplo, en el caso del Partido de Demócratas, presentaron alrededor de 100.000 firmas para impugnar a binomio de otro partido al que no pertenecen. ¿Esto qué significa? Para nosotros el reglamento es muy claro. El artículo 40 señala de que... Las impugnaciones como la esencia de la participación política de lo que son estas primarias para el 27 de, de enero del 2019 prácticamente tiene que ver con la vida orgánica de los partidos políticos, es decir, de que las impugnaciones tienen que venir de los militantes, de los partidos políticos, también tienen que ser presentados por los representantes o los delegados de los partidos políticos. Entonces, ese es el procedimiento del cual, diremos, pues, dice el, re, el, el reglamento. ¿Cuáles son las bases para impugnar un binomio o un candidato, inhabilitarlo? Es muy claro. El reglamento nos indica de que, bueno, es a los requisitos a los requisitos que hacen diremos eh, los binomios las inhabilitaciones es a los requisitos y es que en ese sentido en as, nosotros de acuerdo a calendario hasta el día viernes 14 de diciembre mediante resolución de sala plena vamos a bueno responder a todo este proceso de inhabilitación eh, se está procesando en Secretaría de, de Cámara, se ha recibido las inhabilitaciones o la solicitud de inhabilitaciones, entonces es tanto la parte jurídica como Secretaría de Cámara que lo están analizando y hasta el viernes nosotros debemos hacer conocer las demandas de inhabilitación. ¿Qué más viene, eh, presidenta, dentro del cronograma y el calendario electoral? Es decir, el viernes ustedes presentan y dan el informe respecto a las impugnaciones que así han es. sido presentadas ayer. ¿Qué viene después? Después está el domingo 16 de diciembre como último día para la sustitución del binomio ante el Tribunal Supremo Electoral para la inhabilitación. Esto después del informe que ustedes presentan el viernes. Así es, así es. Y el mismo domingo 16 de, de diciembre tenemos la publicación en la página web de los asientos y los recintos electorales, que ya bueno mañana 13 de diciembre vamos a entregar la lista y el día domingo ya estamos haciendo conocer los recintos y las mesas, para, eh, pues para que cada partido político, agrupación ciudadana de alcance nacional o alianzas tengan ya la información de que, eh, dónde son los recintos, dónde son, dónde son las mesas. Asimismo, el lunes 17 de diciembre vamos a tener la publicación en la página web para la sustitución de candidatos inhabilitados para la elección de los binomios presidenciales. Eh, también el, do, el lunes 17 vamos a tener el sorteo de ubicación de la franja de binomios de cada partido agrupación ciudadana. El lunes 17 registro de lista de los delegados designados por los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas. Esto es importante señalar porque es del lunes 17 de diciembre al lunes 7 de enero del 2019 porque la característica de funcionamiento de las mesas electorales serán Tendrán la representación de un secretario técnico o una secretaría técnica que es contratado por el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a tener también la representación de un titular, un suplente de los representantes de partidos políticos. Entonces, lo que vamos a... En este periodo del 17 de diciembre, que es importante tomar en cuenta hasta el 7 de enero nosotros vamos a recibir eh, la lista de los delegados de representantes de los partidos políticos en su condición de titulares y suplentes. Son los únicos una vez que nosotros recibamos son los únicos autorizados para estar en la mesa de, de votación y obviamente seguir o tener el control de votación de acuerdo a su lista. ¿Van a ser parecidos a los jurados electorales que es la ciudadanía en una elección normal que es por sorteo? ¿Es algo ¿La función es parecida? De los delegados? Es, es, es parecido, pero lo que sí, por ejemplo, el secretario técnico o la secretaria técnica para nosotros es como el notario que o el presidente de mensa que va a tener toda la responsabilidad y va a tener la lista completa de los distintos partidos políticos. Cada partido político o alianza va a tener su registro únicamente de su partido político o de su alianza. Entonces va a ser una cuestión de control, diremos, porque va a tener la lista, pero es el secretario técnico el que va a tener absolutamente toda la lista de todos los partidos políticos. Presidenta, entonces, en cumplimiento al cronograma, estaremos esperando hasta este viernes para ver eh, la respuesta a las peticiones de eh, impugnaciones y, bueno, luego la publicación el día domingo de los centros ya de votación. Así es, así es. Ese es el trabajo dentro de lo que corresponde el calendario electoral. Presidenta, quiero agradecerle por haber estado junto muchas a nosotros. Gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias a la población en general. Muchas gracias. Muy bien, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, hablándonos acerca de eh, lo que ha pasado en Santa Cruz, destrozos en el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, también el cumplimiento del de cronograma del calendario electoral y, por supuesto, las impugnaciones que ayer ha sido afenecido el plazo, para presentarlas y hasta el viernes va a estar dando una respuesta el Tribunal Supremo Electoral